Aula Global es la plataforma de enseñanza virtual que sirve de apoyo a los estudios en la universidad, es decir, donde el profesor va a difundir la información sobre su asignatura y colgar los documentos que la apoyan. Puedes acceder a Aula Global desde la URL aulaglobal.uc3m.es. Identifícate con tu cuenta de alumno. En primer lugar, verás un apartado llamado Secretaría Virtual y a continuación los cursos o asignaturas, que son los contenidos que los profesores han preparado para sus estudiantes. Cada asignatura se organiza en módulos que el profesor puede ir abriendo a medida que avance el curso. En el menú superior podrás cambiar el idioma, volver a la lista de tus cursos, consultar el manual de uso de Aula Global, y volver al inicio. También verás el foro de avisos, donde el profesor publica las noticias de la asignatura que llegarán a tu correo electrónico. Además de otras informaciones como la ficha de la asignatura y la bibliografía recomendada. En Actividad podrás ver las novedades de esa asignatura. El calendario te avisa de los próximos eventos del curso de la asignatura que haya creado el profesor. En Navegación podrás moverte entre los temas de la asignatura y volver a las opciones anteriores. Si quieres ver mensajes recibidos o enviarlos dentro de Aula Global, haz clic sobre tu nombre en el menú superior y luego en Mensajes. Puedes crear contactos, usa el buscador o abre el desplegable. Haz clic sobre el título o código de tu curso y verás la lista de compañeros. Haz clic sobre un nombre para crear una conversación. La entrega de trabajos es una tarea dentro de una asignatura. Haz clic sobre el título de la tarea y aparecerá la opción de Subir tu documento. Pincha sobre Agregar entrega. Selecciona el archivo que quieres subir y guárdalo con un nombre. A continuación, haz clic sobre Aceptar las condiciones y Subir archivo. No olvides guardar cambios. Es probable que el profesor te pida que entregues la tarea a través de Turnitin Feedback Studio, programa de control del plagio integrado en Aula Global. El procedimiento de entrega es muy similar al anterior, pero los resultados son diferentes. El programa genera un informe del porcentaje de coincidencia del texto de tu trabajo con otros textos. Este informe lo recibe el profesor, que puede o no hacerlo visible para el alumno. Para que el informe de Turnitin no dé un resultado de alto porcentaje de coincidencia que pueda ser considerado como plagio, consulta las guías elaboradas por la biblioteca para aprender a citar correctamente tus fuentes, de modo que tu trabajo se ajuste a las exigencias académicas. Los trabajos pueden elaborarse en grupos, si así lo decide el profesor, y los grupos pueden estar constituidos por el profesor o a través de una consulta a los alumnos. Un tipo de actividad propuesta por el profesor es el cuestionario, un test que puede ser de evaluación continua o incluso un examen, y puede estar configurado de distintas maneras. Tras contestar las preguntas debes enviar el cuestionario para su calificación. En el menú Administración podrás ver tus calificaciones si el profesor las ha configurado como visibles. Recuerda que estas notas son confidenciales y que no son oficiales hasta que se suban las actas. Ante cualquier duda, el profesor te orientará sobre las cuestiones relacionadas con la marcha del curso.